¿Eres de los que ha pensado que el desayuno es la comida más importante del día? ¿Has creído quizás que si no lo hacías podrías perjudicar tu rendimiento académico? ¿Has llegado a creer que el cerebro necesita azúcar y que si no lo, eh, desayunas a primera hora de la mañana no podrás soportar los requerimientos del día? Me llamo Ángel, soy profesor de Educación Física en un instituto y dietista-nutricionista. Y al igual que tú, yo también me tragué ese mito. Y, durante años desayuné cantidades ingentes de cereales azucarados, eh, galletas presuntamente consideradas como saludables, todo tipo de bollería industrial, y lo peor de todo, imité a, eh, a, a deportistas famosos que salían anunciando determinados productos y que decían, desayuna como un olímpico. Y la verdad es que no me convertí en un olímpico, precisamente. A lo largo de, de estos minutos, que vamos a estar juntos, eh, os voy a, a, a desmentir, sí, vamos a ver si este mito es, es, es cierto o no, vamos a, a, a aportar un poquito de ciencia a todo lo que lleva asociado el desayuno y finalizaremos con una serie de alternativas bastante más saludables que todos estos productos azucarados, procesados, que eh, llenan nuestros hogares. Eh, un mito es algo que... Eh, bueno, pues una frase que se transmite de generación en generación respecto a un tema y que se llega a considerar como algo incuestionable. Y con el mundo del desayuno ha pasado lo mismo. De hecho, la nutrición está llena de mitos. El hecho de repetir una frase mil veces no la convierte en una verdad. Y por mucho que lo hayan hecho generaciones anteriores a la nuestra y que hayan tenido una vida bastante saludable, eso no quiere decir que sea Cierto y que sea saludable. Desayunar no es otra cosa que romper el ayuno. Así es que eh, es dejar de ayunar. Si no lo haces a primera hora de la mañana, lo podrás hacer algunas horas después, pero lo harás, por lo que dejarás de ayunar. Eh, dicho esto, podríamos dejar aquí la, la charla, pero vamos a profundizar un poquito más. En nutrición todo depende del contexto. Algo no es bueno o malo, o algo no se tiene que hacer o dejar de hacer eh, de manera binaria, o que lo haga todo el mundo, o que no lo haga. Todo va a depender de mis circunstancias de vida, todo va a depender de mis horarios, mis hábitos, mis gustos y apetencias para hacer unas elecciones u otras. Y en el, eh, en el tema del desayuno sucede algo parecido. El desayuno ha sido considerado como algo muy importante para perder peso. Y es que eh, se ha considerado que si no se desayunaba había riesgo de engordar, porque en las ingestas posteriores, al tener mucha hambre, podríamos llegar a, a tomar más calorías de las que necesitábamos. El caso es que esto se ha estudiado y se ha visto que no era así. Person se compararon personas que se saltaban el desayuno con personas que realizaban eh, todas las ingestas del día y se vio que las personas que se saltaban el desayuno ingerían las mismas calorías que las demás, incluso algunas menos. Con lo cual, podría ser eh, una estrategia interesante. Mm, como hemos dicho antes, el contexto es importante. Porque si la persona tiene eh, algún tipo de desorden emocional, eh, tiene algún tipo de, de, de problema que le, le lleva a, a, a realizar atracones, eh, quizás no desayunar por la mañana no sea lo, lo, lo, lo mejor para esa persona, porque va a devorar. Y, cu y cuando yo tengo ansiedad y necesito comer eh, algo que calme esa ansiedad, ojo, no estamos hablando de, de, de, de la parte emocional que debería ser valorada y tratada por otro profesional. Estamos, estamos poniéndonos en la piel de esa persona que necesita calmar, ...calmar eh, esos impulsos... ...y no lo va a hacer con brócoli y calabacín precisamente... ...lo va a hacer con productos azucarados... ...que son los que le van a, a proporcionar placer... ...y, a, y, y, y a, de alguna manera a, a satisfacer. Y van a llegar a, a, a llevar a cabo atracones... Con, ...con las... ...con sabidas consecuencias. Pero sin embargo... ...puede haber una persona que... ...se levante sin hambre. Entonces esta persona no realmente... Eh, comer sin hambre es algo bastante absurdo, por lo, pero si espera unas horas podrá comer sin, con hambre sin ningún tipo de problema. Hay algunos incluso que llegan a cenar tarde. Una persona que cena tarde se levanta sin hambre y en el, la misma situación que el caso anterior, pues no va a querer desayunar. Se ha dicho incluso que las personas que no desayunan les pueden llegar a faltar nutrientes. Y esto no es cierto, porque... Eh, si imaginemos que se, como se han comparado las personas que comen tres veces al día con las que comen solo dos y el número de, o sea, la cantidad de nutrientes era eh, perfectamente válida incluso tenían nutrientes de sobra siempre y cuando se seguían las eh, recomendaciones de las principales organizaciones por lo tanto, parece ser que el desayuno no está relacionado con la falta de nutrientes y la gana, ganancia de peso corporal. Sin embargo, lo que sí se ha relacionado con, eh, con la obesidad, la obesidad sí se ha relacionado con la pobreza. Y es que los más pobres, pues siempre hacen recomendaciones, siempre hacen elecciones eh, peores, elecciones menos saludables. Las personas que tienen menos recursos económicos, tienen una vida, digamos, más desordenada, en la mayoría de los casos, las personas con, con, eh, con eh, buenos recursos, con el nivel socioeconómico más elevado, pues se eh, invierten esos recursos en elecciones eh, más saludables y en un patrón de vida más ordenado. Pero lo que no se puede decir es que eh, desayunar eh, aumenta, eh, impide la obesidad. Lo que realmente hace que una persona pierda peso es el déficit calórico, Y pero este ya sería otro tema. Respecto al rendimiento académico, pues una vez más, en los estudios que se han hecho, sí es cierto que se ha visto que personas que, que no, no consumían los, los nutrientes necesarios, que no comían, pues eh, eh, no desayunaban por las mañanas, podían tener un peor rendimiento académico. Pero es que cuando se rascaba un poquito más y se miraba la vida de estas personas, se veía, se, se veía que eh, estaban incluso en riesgo de exclusión social. O sea, no es que no solo no habían desayunado, sino que a lo mejor ni habían cenado y habría que ver si podrían llegar a comer a lo largo del día. Por lo tanto, una vez más, la pobreza es una de las causas de este peor rendimiento académico, no solamente el desayuno porque las personas que se veía que tenían un mejor rendimiento académico también tenían una vida más ordenada, con lo cual eh, podemos llegar a ver que esto de la, el, tanto la obesidad como el rendimiento académico no es solo, no, no es solo cosa del desayuno, es cosa de, eh, del nivel socioeconómico. Y hay una frase que también es importante y es que correlación no implica causalidad. Es decir, imaginemos que eh, observamos que las personas que no desayunan obtienen un peor rendimiento académico o que tienen un mayor sobrepeso, esto quiere decir que a, a, eh, establecemos una causalidad del hecho de no desayunar, establecemos una correlación. La causa de no desayunar, de la obesidad, sería no desayunar. Pero esto no es tan simple, es como si analizamos las parejas que se han desayunado, que, que se han divorciado, y vemos que muchas de ellas llevaban zapatillas rojas. Por lo tanto, el investigador puede verse tentado a decir, llevar zapatillas rojas aumenta el riesgo de divorcio. Pues algo parecido se ha hecho en estos estudios observacionales. Eh, pensar que la causa de algo es eh, una acción concreta. Y esto no es tan sencillo. También se ha dicho que el cerebro necesita azúcar. Y, bueno, pues eh, eh, puede ser cierto que eh, si estás acostumbrado a desayunar, sobre todo ciertos productos, y de repente dejas de hacerlo, puedes sentir cierto mareo, puedes sentir incomodidad, pero al cabo de un tiempo te, llevas, te llegas a acostumbrar. Cuando el organismo necesita, el cerebro es cierto que necesita un aporte constante de glucosa, pero si no la puede obtener, de, de los alimentos que, que ingerimos eh, de, de los carbohidratos la va, va a obtenerlo de, eh, de los ácidos grasos no de los ácidos grasos directamente sino que estos ácidos grasos se transformarán en cuerpos cetónicos y a partir de ahí ob, el cerebro obtendrá la energía que necesita por lo que de nuevo vemos que el el, el, el, el cerebro no necesita estos productos azucarados proporcionados a través del desayuno hay un hábito que sí puede ser muy interesante y que sí le daríamos la razón a, al hecho de desayunar por las mañanas, temprano. Y es que se ha visto que eh, lo que sí que es, es interesante es no comer por la noche, comer a lo largo del día. Organizar tus ingestas para que éstas se realicen a lo largo del día. Porque sí se ha asociado... Eh, estos malos hábitos, esta vida desordenada, este hecho de, de, de, de comer tarde Se ha asociado con una peor calidad de vida y una peor esperanza de vida Por lo que si desayunas temprano y tu última comida la haces horas antes de acostarse eh, Sí puede ser una alternativa interesante Pero es que es más, si desayunas temprano, haces todas tus ingestas antes, en, en, en, en, en, a lo largo del día, que no sea por la noche, y además haces suficiente actividad física, te puedo garantizar que a la mañana siguiente te vas a, le a levantar con hambre y no estaremos hablando de si realmente es tan importante o no desayunar. Para finalizar, entonces, ¿qué es lo que tenemos que desayunar? Lo que quieras, y dirá, dirás... Y, y, y hemos llegado todo, todo este tiempo para que ahora me digas que puedo comer lo que quiera. Sí, puedes comer lo que quieras. ¿Quieres comer eh, pollo con patatas? Hazlo. ¿Quieres desayunar judías verdes con jamón? Hazlo. ¿Prefieres unas legumbres? Desayuna legumbres. Puedes desayunar lo que quieras. No está establecido. Nadie se pregunta qué puedo comer a mediodía. Pues unos días comerás lentejas, otro día comerás pollo, otro día comerás pescado... Comerás lo que quieras, y lo mismo con la cena. Una, unas veces legumbres, otras veces eh, cenarás eh, eh, verduras... ¿Y por qué con el desayuno tenemos eh, estos problemas? Yo creo que la industria alimentaria ha hecho muy bien su trabajo y nos ha hecho creer que eh, tenemos que desayunar sí o sí y tenemos que hacerlo con sus productos. Pero no es necesario. Si sí es cierto, si sí es cierto que hay personas, sobre todo los deportistas, que a lo mejor necesitan desayunar una serie de productos diferentes, quizás necesitan eh, un desayuno más alto en carbohidratos para poder hacer frente a todos esos requerimientos, sobre todo si son atletas de resistencia. Pero una, una persona normal con un estilo de vida normal, saludable que realiza eh, cierto ejercicio físico puede desayunar lo que quiera sin ningún problema no obstante, me voy a mojar ¿qué es lo que podemos desayunar? Eh, ¿qué os recomiendo yo desayunar? ¿qué es lo que yo hago? yo agrupo mis desayunos eh, fundamentalmente en cuatro tipos con todas las variantes que podemos extraer de estos cuatro tipos por un lado, me gusta desayunar avena eh, yo pongo avena a remojar en leche La de meto en el frigorífico Incluso con unas pasas Y al día siguiente me la como Ya está Me gusta desayunar gofio El eh, gofio lo puedes hacer con leche o bebida de avena Echas unas cucharadas de gofio Que no es sino harina de maíz eh, Lo remueves Mientras se va calentando Hasta que alcance la textura Que tú quieres Y estaría hecho me gusta desayunar también tostadas en, su, en sus diversas formas, tanto de jamón, como de atún, como de otro tipo de conservas vegetales, y huevos. Bien en tortilla, bien huevos revueltos, incluso huevos con bacon, y básicamente esto es lo que yo desayuno. No obstante, también me gusta desayunar sobras del día anterior, cuando procede, y no quiero que te ciñas a esto, quiero... Eh, Estos son alternativas... A, a, puesto que estamos acostumbrados a desayunar productos dulces, esto es una manera de, de, de, de, de eh, desayunar este tipo de, de productos, pero de una manera más saludable. Así es que mañana te invito a que revises cómo es tu desayuno y que eh, pruebes a, a, a hacer otro tipo de lecciones. Espero que te vaya muy bien. Un abrazo.